...dos horas al día en preparar una clase... ...para alumnos que ya conoce... ...y un día entero para un curso... ...al que se enfrenta por primera vez... ...Eduardo Cuevas, profesor de Historia... ...trabaja en un colegio de La Pintana... ...en el que los profesores deben planificar... ...día a día sus clases... ...exigencia que podría ponerse en jaque... ...lo que complicaría algunos establecimientos. ¿Cómo va a saber el profesor... ...en qué parte de la oración va... ...si no tiene un registro de sus actividades diarias? Si no exigiéramos esta planificación... Eh, no. no se justifica... ...el tiempo de trabajo personal del profesor. La Subsecretaría de Educación envió un oficio en que establece que la obligación de entregar planificaciones clase a clase... ...representa una práctica que no se ajusta a la norma vigente. Agregando que esta no puede ser impuesta a los profesores... ...ya que atenta contra la autonomía profesional y contribuye al agobio laboral. Esto recogiendo conclusiones de las mesas de trabajo realizadas el año pasado... ...entre el Mineduc y el Colegio de Profesores. La planificación clase a clase en general no es una práctica efectiva eh, para la mejora de la enseñanza. La mejor manera de ir planificando clase a clase depende de cada curso, de cada realidad, y por tanto imponer una sola mirada, una sola manera de hacer planificación clase a clase no corresponde. Algunos colegios se están organizando por no estar de acuerdo con la nueva norma. Se ha difundido entre apoderados esta carta que solución propuesta dentro del abanico de posibilidades es probablemente la peor. Piden que el Mineduc reevalúe la medida. Preocupa el que esto se convierta en un chipe libre. La idea de hacer el ministerio es responder con más recursos, con más horas de planificación. negociaciones que comenzaron el año pasado, el Ejecutivo aprobó la nueva ley de carrera docente, que obliga a aumentar de manera progresiva a 40% las horas no lectivas para, entre otras cosas, preparar las clases. De todas maneras, desde el Colegio de Profesores defienden la idea de no obligar a planificar clase a clase. Cuando le imponen todo, cuando le esquematizan todo, cuando hay tecnócratas que no conocen la realidad y son los que marcan pauta, hace el efecto contrario. O sea, usted afecta la calidad de la educación. Desde la oposición aseguran que se pone en riesgo la calidad de la educación. Una cosa, como dicen ellos, es que haya un papelito que tengan que llenar que no tenga ningún sentido. A él, lo que a nosotros nos importa es que cada profesor cuando entre a una sala de clase sepa cómo enfrentar a sus estudiantes. Va en el camino de dar cumplimiento a los acuerdos que se generaron el debate de carrera docente va a ser una, una acción muy concreta respecto de enfrentar decididamente el agobio laboral. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados revisaría este tema en las próximas semanas. Se espera que el Mineduc entregue nuevos antecedentes que justifican el por qué se tomó la decisión de no imponer una planificación clase a clase.